Entonces, ¿cuál es la situación que estaba pasando el niño ¿Qué fue lo que fue usted? No, el niño dice que ayer se llama la mamá. Ah. Dice la mamá del papá papá murió. Para eso la mamá cuenta algo a él, el papá se murió, él, está, la mamá está gritando. Para eso él mete eso en la cabeza. Se mete en la mente, eso es lo que pasa. ¿Dónde murió el papá del padre? El papá murió allá allí. mamá estaba acostada en su casa y cuando ella se levantó, lo halló con la, con la soga al campo. y comenzó a gritar, a gritar y cuando subimos los vecinos, vemos la puerta para entrar, y ella gritando, tocando la puerta. Estaba donde, en el interior de la vivienda. Estaba dentro en la cocina. ¿Qué, qué edad tenía? Diez años. Seguro que sí. ¿Cuáles son los posibles... O sea, qué, qué, ¿qué alegan? ¿Qué se cree que pudo ser? No, que no, no se alega de nada. De, Un muchacho de nueve años padre no, no no tenemos el entendimiento ni la explicación de cómo explicarle porque es que es una cosa insorprendente. ¿Qué hora era más? Era la hora de como de las once de la mañana cuando lo en el caso de él y dónde, dónde? adentro Salcedo.